para hablar de un tema que también nos viene preocupando sí. a todos y que viene estando en los títulos, siempre en el repaso uh -huh. que hacemos bien tempranito, que tiene que ver con el dengue y el aumento de casos precisamente en Tucumán. Así que para poder tener detalles es que vamos a darle la bienvenida a Julieta. Julieta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, gracias Javier. Muchas gracias por estos minutitos para poder dialogar sobre un tema que viene estando en la mayoría de las portadas, que nosotros prácticamente todos los días, ya sí. hace un tiempo hacia acá, venimos hablando y mencionando y los números siempre fueron aumentando. Así es, este, hoy estamos con más de 300 casos en la provincia eh, y en el país, esto también se está viendo que ha habido más de un caso. 250% de aumento en la última semana epidemiológica sí. con lo cual lo que nos está pasando a nosotros también tiene que ver con el contexto de, de país y eh, de región, porque en la región de las Américas también tenemos un aumento significativo de carbos. en ¿Hola? ¿Sí? sí, sí, sí, sí, ahí ahí estamos, hay un que se sí. va cortando, ¿no? no, no Por no, momentos. No, estamos bien ahí Estamos bien con la comunicación. Ahí está. En, en este tema, más de 300 casos. Estamos uh -huh. hablando tema dengue. Tema dengue, ¿qué es lo fundamental, qué es lo importante a tener en cuenta? Porque uno empieza a ver el aumento, los números, y para que no empiece a correr la psicosis. Uh -huh. Lo más importante en este momento es que eh, todos controlemos los fondos de las casas. Este... Con la eliminación de los potenciales criaderos de mosquito que es la causa fundamental, digamos, si yo elimino el potencial criadero de mosquito, que es cualquier recipiente que pueda almacenar agua, yo luego no voy a tener mosquitos adultos. Mm -hmm. Y esto a mí me va a, a beneficiar en el sentido de que, recordemos que el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un vector. Ese vector es el mosquito de la Aedes aegypti. Si yo no tengo Aedes aegypti, con mucha población de mosquitos voy a tener menos posibilidades de transmisión de la enfermedad. Uh -huh. Por eso la clave es trabajar en bajar la población de Aedes aegypti y la mejor estrategia para bajar la pro población de mosquitos es a través de la eliminación de los potenciales criaderos. Uh -huh. Por, eh, hay también una gran cantidad de casos eh, pertenecientes a Lules, de los 300, eh, de 200 son de Lules, eso también me llama la atención, cómo un sector ha tenido tantos afectados, ¿no? Así es, este, hay un gran aumento de casos en la ciudad de Lules. Esto se debe principalmente que el, el primer caso que detectamos fue en la ciudad de Lules, y eh, cuando se fue a realizar el bloqueo, que le llamamos nosotros, sí. que tiene como primera acción la búsqueda activa de sintomáticos, en ese primer bloqueo se detectaron muchos sintomáticos. Y recordemos que eh, hoy me picó el mosquito a mí, es el mosquito que tenía dengue y me contagió la enfermedad, pero pueden pasar de 10 a 15 días desde que me picó ese mosquito hasta que yo inicie los síntomas. Ah, está bien, Entonces, claro. nosotros estamos hoy viendo casos que pueden ser de picaduras de hace 10 días atrás. Uh -huh. Entonces, por eso, si bien se han realizado varios bloqueos en, en la localidad de Lules, también. Hay una realidad que eh, las personas se van moviendo y cuando uno se va moviendo, eh, por ejemplo, yo estoy con dengue recién iniciando los síntomas, entonces estoy con una febris, y este, no no sé que tengo dengue. Entonces vine a trabajar y aquí en la oficina me pico un mosquito que mañana pica a dos compañeros de trabajo y ellos se van a su casa y así es como el dengue va ampliando este, las zonas donde. Eh, donde hay mosquitos que sean portadores de esa enfermedad en Lulea ha pasado algo similar si bien primero era un conglomerado de un barrio muy acotado ahora los barrios aledaños también están con algunos casos de dengue Julieta, ¿cuándo se, se llega a la fumigación? Porque nos llegaban algunos mensajes, nosotros hablábamos sobre todo los días que, que llovió, lo importante de dar vuelta a las tapitas, la llanta, tacho, todo lo que pueda juntar agua, justamente para colaborar, no solo con uno, sino con el barrio. Pero algunos vecinos preguntaban, ¿cuándo, ¿cuándo se pasa a, a fumigar? ¿En qué situaciones se da esto? Porque no es algo que, que vaya generalizado. Bueno, la fumigación es la última estrategia, la última estrategia en lo que es la contención de un brote de dengue. Okay. Primero, nosotros hoy estamos ya en una situación de brote y, este, como se imaginarán, que uno no, no puede ingresar a, a muchísimas viviendas, eh, primero porque hay muchas viviendas donde no hay gente, hay viviendas donde hay niños y no los pueden sacar, donde hay ancianos con dificultad motriz. Bueno, hay muchísimas situaciones en las que uno se encuentra cuando va a terreno y va a realizar esas acciones de bloqueo. Entonces, la, una de las estrategias que se usa en esta situación de brote es el rociado espacial, mm -hmm. que es cuando ustedes pueden ver las máquinas por las calles fumigando, que este, eso lo que hace es bajar un, la población de mosquitos adultos. Que pueda ver en la zona. Pero el mosquito adulto, cuando uno realiza la fumigación, siempre busca lugares más frescos, lugares donde estén oscuros. Eh, entonces, cuando uno fumiga, solamente se habla de que eh, se voltean el 30% de los mosquitos adultos que hay en este momento en este lugar. O sea, que me estoy quedando con el 70%. Eh, y. Este, por eso se dice que la fumigación no es la estrategia de control del mosquito más efectiva, sino es trabajar sobre las fases anteriores al mosquito adulto, que son las que crecen en agua como ser el huevo, la larva o la pupa. Bueno, ahí va a depender mucho también de la gente, ¿no? Para poder eh, eh, limpiar las casas, descacharrar, uh -huh. eh, sacar todo, voltear todo lo que acumule agua. Y aparece, me parece a mí, que uno de los de las herramientas de la gente, de la población es el repelente Sí, a ver, cuando vos decís depende mucho de la gente el, la prevención de vengue la hacemos entre todos Bien. Eh, eh, es un trabajo intersectorial donde tenemos que nosotros poder garantizar como Estado, digamos algunas circunstancias que por ejemplo, los gobiernos locales que son los que tienen la competencia de la recolección de los residuos tienen que recolectar los residuos este, para evitar los basurales a cielo abierto, que son un poco de criaderos de mosquitos también, porque en los basurales encontramos de todo. Eh, entonces, eso es, por ejemplo, responsabilidad de los municipios y comunas eh, Nosotros, como área de salud, buscamos los pacientes sintomáticos y con, lo, con los agentes sociosanitarios hacemos las actividades de control focal. Cada vecino tiene que, adentro de su casa, realizar esas actividades, porque nosotros vamos, le enseñamos a realizarlas, pero ellos cada vez que llueva, cada vez que hay alguna situación climática, tienen que continuar con esta actividad para que esté siempre este su fondo libre de criadero. Bien. No es que se haga una vez, nunca más se haga. Bien, tiene que ser algo que se vaya haciendo periódicamente. Así es, así es. Bien, o sea que claramente es un conjunto entre el Estado lo que debe garantizar, nosotros como población también contribuir con, con la situación, y en base a esto, en el caso de, de estar escuchando esta nota y, y empezar a notar algo, porque si hablamos de, del tiempo como que se incuba la, la, la enfermedad, sí. son de algunos días desde la picadura hasta esos primeros síntomas. ¿A qué síntomas le tenemos que prestar atención, Julieta? El, el, el síntoma más frecuente es la fiebre alta, eh, la fiebre cuando tienen dengue es fiebre de más de treinta y medio, fiebre alta, este, después también hay dolor retroarticular, eh, dolor de articulaciones, dolor retroocular atrás de los ojos, también puede traer dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea y muy frecuentemente también se encuentra el sarpullido o prurito en la piel. Uh -huh. eh, es importante que si uno empieza a presentar estos síntomas que en ese momento empiecen a utilizar repelente para evitar que lo pique algún mosquito y que ese mosquito pique a otra persona de nuestra familia o de nuestro entorno y así vayan este, aumentando las personas enfermas que sobre todo hay que cuidarnos porque como cualquier enfermedad hay personas que, que la pasan este, suave y hay personas que este, no están no es así bueno, estamos hablando con la Directora General de Salud Ambiental, eh, dándonos ahí un poco un panorama de todo lo que está pasando con el dengue en la provincia. Bueno, ahí dado todas las precauciones, Julieta, te agradecemos la comunicación con el 7 No, muchas gracias a ustedes, para nosotros es sumamente importante la comunicación y, y la difusión de estas diferentes estrategias para la prevención del dengue. Así que muchas gracias. Por favor, gracias y buena jornada. Chao, hasta luego.